Bueno, a continuación vamos a hablar de un tema también interesante. A mí personalmente me interesa mucho, de todo lo que estamos hablando, una de las cosas que más me interesan, en tanto en cuanto no tiene tanto presente, sino como tiene futuro, es el comercio electrónico. ¿Qué otro tema hay muy interesante? La enseñanza electrónica, el e-learning. ¿Qué otro tema hay muy interesante? Los vídeos. Concretamente vamos a centrarnos ahora mismo en e-learning. Hay una corriente actualmente que se conoce con el nombre de MOOC, son siglas, que significa Cursos Masivos Online. En español se les llama camel, pero es complicado Es complicado buscar camel en Google porque te, salen, eh, te sale tabaco, ¿vale? Y no, no era eso lo que buscabas. María Sánchez es doctora en periodismo, trabaja en la, U, en la UMA, en la Universidad de Málaga, también trabaja en la Universidad Internacional de Andalucía y se ha preparado para contarnos sobre este tema. Voy a poner su pantalla. Tú tienes ya el micro, ¿no? El audio de ella funciona, ¿verdad? Sí. Habla para que te oigan. Bueno, eh, lo primero de todo, gracias por, por aguantar hasta el final. Yo sé que no, no lo tengo muy, muy fácil. ¿El audio, la pantalla, eh, todo bien? Yo creo que sí. Yo te dejo me con oí ellos. bien, ¿no? Bueno, eh, lo que tenéis ahí eh, es un certificado, eh, no sé si al, eh, alguno de vosotros conoce a Dolores Rey, eh, psicóloga, consultora en social media, y hace algunos meses eh, colgó en, en sus redes sociales este certificado que obtuvo eh, sin moverse de casa eh, una vez finalizado un curso de, de la Universidad de Stanford. ¿no? Eh, en ese curso participaron muchas personas, yo, mismo, yo misma tengo, tengo experiencia, ¿no? en, en, como alumna os, os podría contar algo similar, ¿no? en mi caso no sé si conocéis, eh, hay un centro especializado en periodismo dentro de la Universidad de Texas, yo hice el año pasado un, un curso parecido sobre visualización de datos, infografía, ¿no? todo, todo el tema gráfico que a mí me, me gusta bastante, eh, impartido por Alberto Cairo, un, un gurú del tema y bueno, compartía una plataforma Moodle, imaginaos, ¿no? con cinco personas. Eh, por desgracia, oh, no tuve tiempo suficiente para, para llegar al requisito mínimo en cuanto a la evaluación y, bueno, tengo que decir que yo no estuve como dollars certificado, pero con todo y con eso, yo creo que fue una experiencia muy, muy positiva porque hasta, hasta ese momento no, no había tenido eh, otra... Eh, con un MOC, ¿vale? Eh, os voy a explicar, eh, por tanto, eh, la idea de MOC, eh, no sé si habéis visto en redes sociales últimamente, la verdad que especialmente en, en lo que llevamos de año eh, es una palabra que se está utilizando muchísimo, eh, que está siendo objeto de debate y eh, que cada vez cuenta con más usuarios, ¿no? Cada vez más alumnos, digamos, participan en un curso de este tipo, ¿no? Los denominados. Cursos masivos abiertos online. Eh, yo voy a intentar contaros eh, lo que os interese como usuario y como alumno, ¿vale? Si en algún momento os doy demasiada teoría, me, me lo decía, intento abreviar un poco, ¿vale? Pero yo creo que es importante también que entendáis el, el concepto de MOOC. Y sobre todo también eh, daros algunos, algunos enlaces, algunos recursos eh, de cursos en español, ¿vale? Para que, por si, por si os animáis, los, eh, tengáis la referencia y, y os podáis sumar. Bueno, eh, ¿qué son los MOOC? Ya os he adelantado el tema. Eh, esto viene pues de los últimos cinco años ahí tenéis la definición de arriba, no sé si se ve muy bien pero de todas maneras os lo cuento. Eh, Comier, uno de sus precursores en 2011 eh, hablaba de un enfoque conectivista, es decir, aprender de forma colaborativa junto con otros usuarios. ¿no? Un poco, pues bueno, en esos 5.000 alumnos que yo os decía antes, con esa idea, yo voy creando nodos y, y me, voy, eh, me voy relacionando con la gente, pues, con la que tenga unos intereses más cercanos, ¿no? posiblemente como, como hagamos hoy, cuando, cuando ahora después nos, eh, nos vayamos todos a la fiesta de Twitter. ¿no? Esa sería la idea, eh, pero bueno, esto ha evolucionado de una manera ¿no? y a día de hoy, pues la verdad que eh, yo tengo un reto ahora mismo porque no sabría decir lo que es un con esa actitud si hacemos si vemos lo que hay en el mercado como tal. ¿no? Eh, la definición de abajo, la frase de abajo, la comentaba hace un, escasamente un mes uno de los responsables de Universia, ahora hablaré de, de un proyecto que ha salido en España, eh, y decía que, bueno, que un mock puede ser lo que cada uno eh, quiera que sea. ¿no? O sea, cualquier curso a día de hoy que tiene cierta... Eh, eh, cierta pretensión de escalabilidad, es decir, de que haya muchos alumnos en un espacio virtual, pues ya se denomina MOOC. ¿vale? Entonces, eh, la verdad que eh, en ese sentido es difícil, ¿no? Pero sí que, ¿dónde está la novedad? ¿no? Si estamos hablando de cursos eh, como tales, es decir, no son recursos en abierto, no son recursos online, Creative Commons, ¿vale? Con una licencia que permita su reutilización, son acciones formativas, es decir, tienen una fecha de inicio, una fecha de fin, eh, son online, impartidos normalmente en una plataforma, ahora a ahora explicar algunos ejemplos, son gratuitos, no tienen coste en cuanto a matrícula, y aunque esto está cambiando un poco también, pero en general eh, lo único que supone, digamos, un pago opcional eh, es un pago por la certificación. Es decir, los usuarios que finalizado el curso y cumplido los requisitos quieran un certificado, normalmente tendrán que pagar una tasa. ¿vale? Y para que os hagáis una idea, en el, en el ejemplo que os ponía antes la tasa era de 20 dólares. Es decir, que estamos hablando pues bueno, de una tasa que, que más o menos es asequible. ¿no? Eh, la innovación, por tanto, eh, insisto, está en ese carácter masivo ¿no? En, que es lo que lo que lo hace pues el, eh, un modelo de estas características. ¿no? Eh, Masivos y abiertos, pero abiertos no porque si yo no soy alumna de un MOOC puede haber la actividad de un MOOC, porque como digo, eh, normalmente se produce en una plataforma, sino abiertos por lo que os decía, no no tienen límite en cuanto al número de usuarios, antes hablado de 5.000, o cuando el límite ahí está muy alto, y yo creo que aquí es lo más interesante, están abiertos, a cualquier perfil de usuario, es decir eh, universitarios, titulados, graduados de todas las edades independientemente de su ubicación. ¿vale? Si vosotros descubrí un MOOC interesante a través de alguna de las plataformas que ahora os voy a contar y esa plataforma está en Estados Unidos la podéis la podéis hacer sin problema y podéis matricularos en el curso. ¿vale? Eh, precisamente eso que a priori puede ser difícil de gestionar es lo que lo que quizá eh, le da atractivo a este modelo eh, ese lo que ya os adelantaba antes no, esa posibilidad pues de, de crearnos y de, y, de, y de encontrar personas dentro de esa eh, multitud de encontrar personas pues con unos intereses parecidos a nosotros ¿no? eh, hay quien habla de MOOC eh, o de estos cursos no como un ambiente híbrido y muchas veces es verdad que las motivaciones, la gente se apunta a un curso de este tipo y muchas veces más es por el experimento, ¿no? De lo que yo misma os tengo que reconocer que lo hice un poco por eso, ¿no? Por, eh, por ver un poco, pues bueno, eh, de qué va esto, ¿no? Experimentar en primera persona, etcétera. ¿no? Por eso hay quien habla de, de estos cursos como más bien como entretenimiento que como formación. ¿no? Siempre tener en cuenta que no es formación de momento formal. ¿vale? Ahora hay un debate en torno a esto, eh, pero bueno, de momento no es una. los certificados no son formales. Eh, como tales, no como puede ser cualquier otra titulación. Bueno, ¿cómo gestionar, por tanto, eh, si nos ponemos desde el punto de vista de las instituciones, no cómo gestionan estos cursos? Porque yo creo que es una pregunta que, que cualquiera se puede hacer, ¿no? con 5.000 personas pues o, o más, esto puede ser un caos. ¿no? Normalmente, y, y digo normalmente porque ya os digo, está cambiando mucho el tema eh, en el último año, eh, se crean plataformas específicamente para este tipo de cursos, ahí tenéis algunos ejemplos, sobre todo del ámbito norteamericano, seguro que os suena Coursera, eh, os sonará Udacity, os sonará EdX, vale, a diferencia EdX no tiene ánimo de lucro, la otra sí, pero bueno, eso ya son matices. Eh, y esas plataformas, pues bueno, cuentan con algunas herramientas específicas para hacer más fácil esa gestión masiva de alumnos, vale. Eh, en otros casos el caso que os decía antes de, de la Universidad de Texas, de Alberto Cairo, el MOC de visualización de datos, no se utilizan eh, plataformas eh, específicamente creadas para MOC. En, en el caso que os digo, se utilizaba una plataforma Moodle. Aquellos que sois del ámbito de la, de la enseñanza sabéis que Moodle es pues, una plataforma convencional. Y no hubo problema de ningún tipo, ¿no? Quizá hubo herramientas que, bueno, sí que no estaban en esa plataforma, pero eh, al final hubo calidad y, y funcionó el tema bien, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las premisas? Tampoco os quiero cansar mucho con esto, simplemente contaros eh, que en principio se plantea como cualquier otro tipo de curso, solo que el docente se preocupa más bien, pues quizás, de hacer esa labor de, de lo que se conoce como curación, de selección de contenidos. Normalmente en este tipo de cursos se utilizan mucho, eh, contenido muchos contenidos audiovisuales, muchos vídeos, eh, no siempre son recursos que los profes elaboran, sino que que se hace uso también de internet, de, de recursos de terceros con Creative Commons, etcétera. Y bueno, luego hay una serie de eh, actividades individuales o en grupo, depende del modelo, y eh, herramientas pues, de comunicación, foros, herramientas de evaluación, etcétera. O sea, hasta aquí veis que tampoco eh, hay nada que difiera de, de, lo que, de lo que es el modelo convencional. ¿no? Eh, excepto, insisto, ese carácter masivo y, y demás, ¿no? Ahí tenéis una clasificación eh, que se basa un poco en, en el enfoque según la forma en la que en la que se plantean estos cursos, eh, ya sabéis que enseguida inventamos palabras raras para todo, eso mm, es, una, es una cualidad, un defecto que tenemos eh, se conocen como CMOX los que son eh, más próximos al modelo originario, ¿vale? O sea, el modelo originario que surgió a manos de Siemens y de Dons en Estados Unidos en 2008 y que era un modelo, pues en la línea de lo que os comentaba antes, basado en, el, en, en, en los nodos, en el aprendizaje colaborativo, en, en esa capacidad para, para aprender entre las personas y por tanto, pues imaginaos, el tipo de actividades que tienen, pues están más orientadas a eso, foros, wiki, los que conocéis todo este tipo de cosas, vale, la evaluación, eh, es una evaluación normalmente incluso coevaluación, o sea, evaluación entre pares, eh, se forma en equipo y yo te evalúo tu tarea y tú me evalúas la mía, eh, y bueno, etc. ¿no? Eh, hay otro modelo que es el que en realidad yo diría es más masivo. Eh, que está más orientado al autoaprendizaje, digamos, o al autoestudio, ¿no? Es más próximo a la, a la línea de recursos en abierto, que cursos que sería lo que se conocen con, como XMOC. Las plataformas más famosas norteamericanas, eh, como Coursera, que os comentaba antes, eh, tienden más a este modelo, ¿no? Este modelo tiene más, pues, para que vagáis hagáis una idea, el alumno va viendo vídeos, el alumno va haciendo test de autoevaluación, el sistema registra sus resultados, le da la nota automáticamente y, y bueno, otra, otra otra serie de cosas. También se produce un registro de esa actividad, incluso los módulos se van abriendo automáticamente cuando el alumno va superando esos requisitos, etcétera. Es más fácil de gestionar en ese sentido, aunque también es verdad que se pierde un poco la, el, la, el valor inicial o, o un poco la esencia en cuanto a, a aprendizaje conectado no, aprendizaje social. Bueno, eh, Luego, por supuesto, hay muchos modelos híbridos, pero eso ya... Y yo creo que, que lo habrá más, ¿no? según según también buscando la sostenibilidad del modelo, porque sabéis que al final lo que se busca un poco es eso. ¿no? Hay dos elementos que sí que son muy curiosos, porque lo que os comentaba antes, veíais que puede estar en cualquier tipo de curso, eh, que es el tema de la, el del reconocimiento y de la certificación. ¿vale? El reconocimiento... Eh, o sea perdón la, la, la motivación del alumno y, y un poco ese reconocimiento de su actividad durante el curso se hace de forma muy parecida pues para que lo entendáis a, a, a, a las propias redes sociales hay una herramienta que se llama Karma que le va ofreciendo en esa plataforma al alumno feedback conforme va avanzando ¿no? y luego están los denominados budget que serían los que soy usuarios de 4Square por ejemplo lo sabéis perfectamente cómo funciona esto eh, y serían eh, digamos una especie de medalla o de insignias que eh, sirven para reconocer al alumno, al estudiante, las eh, competencias que han adquirido con ese, con ese curso masivo conforme van avanzando. Hay modelos como el de, eh, no sé si os suena, eh, entre, los, entre los proyectos eh, de, de España, ¿vale? hay, un, hay un proyecto colaborativo que se llama Unimos que ahora os comentaré, pero eh, ese, ese curso no, digamos, por ejemplo, utilizaba incluso los propios, las propias insignias, los propios budgets de Mozilla, eh, open, el sistema Open Budget, y eso, pues, imaginaos las ventajas que tiene. El curso acaba y el alumno incluso ese reconocimiento se lo puede llevar y publicarlo en su perfil de red social, etcétera, etcétera. Algo que, que bueno, que también es un valor añadido. Al final, solamente, imaginaos, eh, estarán interesados, tendrán la, la motivación de obtener esa certificación, vamos a decir oficial. Un porcentaje pequeño, no? posiblemente existan otros motivos para, para cursar ese MOOC. Y por eso también pues eh, diríamos que, que son abiertos en, en este sentido. ¿vale? Bueno, eh, ya os he ido contando un poco la historia, eh, sabéis que los precursores son estadounidenses, aparte del primero que os decía. Eh, también hay otro otro gran hito eh, a partir del cual pues todo se populariza eh, que fue en 2011 con el curso de inteligencia artificial eh, de la universidad de stanford vale eh, el, un modelo más próximo a, al autoaprendizaje casi no de lo que os decía antes luego hubo otras, otros perfeccionamientos el, el, el que se hizo entre 2011 y 2012 por los mismos inventores de este modelo ¿no? que se conoció como la madre de todos los MOOC, eh, porque bueno se planteó un poco como mejora no como fase 2 del fenómeno Fenómeno, pero sobre todo, eh, yo diría, y esto seguro que lo habéis leído en redes sociales, eh, que el año 2012 es donde todo eh, ha ido ha ido aumentando, ¿no? en ese sentido. Porque las plataformas norteamericana eh, a, las, a las iniciales se han sumado otras ahí tenéis algunas de las que ya os decía antes pero también eh, incluso imaginaos el MIT que antes hacía recursos en abierto pues hizo incluso algunos algunos ejemplos de MOC y el propio Google pues también se aventuró un poco a, a hacer un curso masivo no tampoco le fue mal la verdad en Latinoamérica y en Europa surgen otros proyectos eh, ahí los tenéis ¿no? por ejemplo en el caso inglés fue hace muy poco con a con una asociación de, de universidades de inglesas pero yo estoy viendo que me queda poco tiempo, yo creo que sobre todo lo que nos interesa más es el caso español ¿vale? por eso eh, lo paso esto un poquito más rápido. Bueno, eh, en cuanto a la situación actual eh, ya os iba anunciando ¿no? que apart, aparte de lo, el lógico crecimiento de alumnos en estas plataformas como, para que os sirva de datos, eh, hace ayer o antes de ayer leía en Twitter que Cursera, digo Cursera porque es la más conocida, vale, eh, digamos aglutinaba unos 3 millones de alumnos eh, o 3 millones de usuarios, tenían, eh, no eran alumnos, eran más bien usuarios ¿no? que habían visitado la, la plataforma. Ahí tenéis datos también en cuanto al número de estudiantes de hace poco, de hace un mes, 170.000 estudiantes y fijaros, de 150 países diferentes, o sea, eh, no estamos hablando de, de nada que sea residual, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora en, en, en este fenómeno? Eh, por un lado, hay quienes hablan de innovación disruptiva, por todo lo que os decía, bueno, eh, ese carácter abierto, esa posibilidad de, de la universidad de adaptarse a las demandas del contexto, ¿no? de aprendizaje permanente y, y no formal, pero por otro lado hay quienes... quienes bueno. Eh, se postulan diciendo que, que no es nada más que una estrategia de imagen por poneros los dos extremos radicales, ¿no? Y que bueno y que al final pues la burbuja vamos a llamarla así eh, terminará eh, si no, reventando teniendo lógicamente que reinventarse, ¿no? Y, y por qué os digo esto porque a día de hoy eh, para que os hagáis una idea uno de los principales problemas aparte de la certificación del cómo se va a gestionar esto es la alta tasa de abandono que tiene un MOOC. O sea, solamente eh, en torno a un 10-20% de los participantes llegan a, al final de un MOOC. Y además eh, hay incluso datos donde eh, podéis ver cómo las primeras semanas todo el mundo participa, pero cuando llega al final del curso, pues quedan eh, el curso ya casi que no es masivo. ¿no? Eh, con todos estos problemas, están, están ahora mismo luchando, entre comillas, las universidades para ver cómo lo pueden, lo pueden solucionar. Andy, ¿me da un poquito más de tiempo? <ríe> me queda todavía un poquito ¿me, me da dado? ¿no? Mm, cinco minutos <ríe> vale, os cuento el caso español bueno, simplemente, perdón eh, la pregunta es para vosotros sí. Sí. intenta que sea menos venga <ríe> que no quiero hablar muy rápido porque si no os, os pierde el hilo. Bueno, simplemente os estaba comentando ¿no? la, eh, otro problema, no, eh, un caso curioso yo creo en Estados Unidos, para que hagáis una idea, eh, hubo una propuesta de ley hace un par de días de un senador que, que, que, que pretende obligar a las universidades norteamericanas a hacer esos certificados de MOC oficiales, a reconocerlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están viendo pues, que el, el modelo actual tiene, tiene esos inconvenientes. ¿no? Bueno, en el caso español eh, hay muchos más, ¿vale? Pero eh, estos son algunos de, los, algunos de los proyectos más interesantes. El primero, eh, como, como curso, como proyecto colaborativo, tenéis el, el caso de Unimos que antes os comentaba y en el que participa, participa la UNIA en, en la que yo trabajo. Y bueno, eh, simplemente es una plataforma propia y sería más propio del modelo que os decía, del conectado. Hay mucha visibilidad en YouTube. en en, en redes sociales del curso etcétera es el primero eh, como tal en España vale y sobre todo lo interesante es que varias universidades se han reunido para hacer el curso es un curso sobre emprendimiento digital y bueno todavía está abierto o sea todavía lo, os podéis apuntar ¿no? o, lo, o lo podéis ver incluso a través de, de esos canales ¿no? bueno voy un poquito, un poquito rápido luego hay otras universidades que han optado por crear sus propios portales eh, de MOOC el caso de la UNED eh, lo tenéis ahí pero eh, con su portal de Moc, el caso luego hay otros que quizá, que la verdad todavía no son muy masivos, como el caso de la Universidad de Valencia, que tiene dos cursos a día de hoy, lo tenéis también ahí referenciado. O, fijaos, hace dos días, esto lo, lo agregué anoche a la presentación por tener un ejemplo andaluz, la Universidad de Granada eh, acaba también de lanzar su, su portal de Moc. Bueno, todas las referencias, esto yo lo voy a dejar, o sea que por si luego le, le queréis echar un vistazo a los enlaces. Eh, en el caso también eh, de, la, de algunas universidades, hay quienes, fijaos, han optado por crear una plataforma para eh, ofrecerla eh, a aquellas universidades interesadas, a terceras universidades, para que puedan crear sus propios MOOC. Sería el caso de la UNED. La UNED por ejemplo, ha creado eh, Aprendo, que es una plataforma digamos, a disposición de universidades, en, en su caso españolas y latinoamericanas. Es decir, yo entro y yo podría crear un curso de esas características. ¿no? Eh, ¿Por qué pasa todo esto? Porque parece eh, que, que se está atendiendo a un modelo agregado, es decir, portales a través de los cuales acceder a una colección de muchos cursos, ¿no? como pasa con Coursera. Eh, en el caso español también, aparte de ese que os acabo de comentar, hay uno eh, que, se, que seguro que, que os suena, ¿no? si, si estáis un poco en el tema, que es el de MiriadaX. Eh, no es liderado por universidades, sabéis que el consorcio Universia está muy metido en el tema de universidad y bueno, igual que lleva eh, gestionando unos años el, el tema del, del denominado CV, ¿no? los recursos en abierto, eh, pues ahora eh, parece haber apostado por cursos masivos. Ha creado ese portal Miriada y bueno, eh, por resumiros, eh, a finales del año pasado se abrió una primera convocatoria, Participaron las universidades que quisieron eh, para crear los primeros cursos masivos, ahora hay 18 universidades participantes, hay cerca de 60 cursos, algunos todavía tienen la matrícula abierta, así que si os interesa yo invito a que, a que os apuntéis y, y bueno, de momento, salvo algunos problemas técnicos y demás, eh, la intención es sacar una nueva convocatoria para eh, el segundo eh, semestre de este año, o sea que incluso si alguien de los que estáis aquí sois profe de universidad podéis participar en, en ella. Bueno, eh, termino ya. <risa> Simplemente, por si queréis buscar cursos masivos, también están surgiendo portales, digamos, metabuscadores, a través de los cuales los podéis localizar más fácil, ¿vale? En lugar de ir directamente a esas páginas web. Bueno, pues ya es todo y muchas gracias. <risa> Perdón. La primera, la primera pregunta va a venir de este lado. Veme localizando a alguien de la mitad de aquí. ¿Os habéis fijado en la falda? ¿Qué es lo que tiene? Pajaritos. ¿Y, hoy, y quién cumple años hoy? El pajarito. ¿Y de quién puede ser esta falda? De la Lola. <risa> <risa> bueno, eh, eh, hola, ¿Tienes buenas. un momentito. ¿Tienes algún error que quieras confesarnos? Bueno, mucho el tiempo, eso no lo tengo ni que decir, vamos. Eso ya es evidente. No, no nos referimos a hoy, un error en tu trabajo, en los cursos... Bueno, mucho, algo mucho, que nos mucho. pueda servir eh, Me he apuntado a muchos de forma compulsiva y ni, ni siquiera he accedido a la plataforma. Ay, eso lo, eso lo, que, eso lo quería vale yo conocerlo. escuchar. Mucho masivo, pero luego hay que ponerse, hay que saber un poco limitar. Pero creo que es bueno, la única. ¿eh? Antes de dar paso a las preguntas, quiero confesaros que me están llegando chantaje por el Twitter. Hay personas que me están diciendo, por favor... No vuelvas a mencionar nada sobre el concurso de Seguro Auto. Porque cuanto más lo menciones, más gente va a participar y quiero ganarlo yo. Eso me ha llegado a mí por Twitter. No, si se da por aludida, lo. Entonces, mira, se da por aludida. Entonces, yo no menciono nada sobre los. Yo no digo nada, no digo que hay tres tablets en esos siete, no digo que los carteles están allí, no lo digo más para que ella. Eh, pueda ganar el premio. ¿Os parece bien? Ahí lo dejo. Pasamos a las preguntas. Primera. Eh, sí, eh, yo quería preguntarte que el tema que se difunda el MOOC que es una formación por lo que parece gratuita, eh, puede un poco infravalorar la educación eh, en el... o sea, de, decir un poco que Internet es gratis. Realmente, eh, si nos acostumbramos a que todo es gratis, después no vamos a querer pagar. Entonces, en ese sentido, el futuro, digamos, de acostumbrarnos a lo gratis, de ahí como vivimos, porque al final de, de amor al arte no se vive. Sí, te contesto en base a mi opinión personal, porque lo que tú estás comentando es uno de los puntos principales del debate, ¿no? precisamente hoy. Yo pienso que para hacer un curso de calidad, sea masivo o no, hay que invertir y hay que invertir y fijaos antes hablaba de vídeos y hablaba de de, de de recursos que, que, que digamos cuestan, cuestan un tiempo ¿no? Eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que, que devalúa en una parte pero luego en otra tú piensas que al final y es un poco lo, una tendencia de pensamiento que hay, no es decir, eh, vamos a apostar, aunque todavía no le veamos la rentabilidad al modelo, pero vamos a apostar para eh, crear imagen, o sea, igual que se está creando imagen con otro tipo de estrategia en abierto no en otro ámbito, pues en educación está pasando eso, ¿por qué? porque las universidades se han dado cuenta de que el prestigio ahora se tiene que ganar de otra manera ¿no? de que la gente pues, está en la red y, y, y quiere ver y quiere probar y, y si el curso tiene calidad pues la universidad está perdiendo dinero pero quizás eh, digamos las plataformas más antiguas también están reorientándose un poco un sistema de pago o sea al final fíjate os comentaba lo de los certificados pero eh, por ejemplo incluso eh, ahí hay, hay ahora eh, eh, hay ahora modelos ¿no? que, que incluso se están haciendo a través de un examen final y para hacer ese examen final también hay que pagar tasas entonces al final pues bueno de alguna manera se rentabiliza o, o se se compensa el, el esfuerzo, ¿no? el reto es que, que, que lleven muchos alumnos al final porque claro, el, la gente abandona, la gente, la cultura de lo, de lo gratuito sabes que tiene ese peligro ¿no? también. Vale, gracias. Nada. Hola, aquí. aquí, aquí. Ay, perdón. <risa> Mira, mi pregunta, yo he trabajado con Moodle, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿cómo le dais asesoramiento a tantos usuarios si tienen preguntas y dudas sobre cómo lo hacéis? Yo no, yo no he sido nunca docente de un MOOC, entonces no te, puedo, no te puedo responder en primera persona, eh, como alumna lo que lo que yo vi, digamos, es que eh, el profesor tiene ya todo muy planificado lo que son mensajes, por ejemplo, de seguimiento, ¿no? Pues va avisando, va abriendo actividades y tal, y, y eso sí lo tienen ya muy, muy planificado de antemano, pero luego tampoco te pienses que, eh, que, que hace demasiada tutorización entendida al uso en un curso virtual, ¿no? Sino que si, todo se va, si, el, si el curso funciona bien, todo se autogestiona, ¿no? Es verdad que hay mucho ruido y que hay veces que, que requiere mucho esfuerzo, y luego también lo que he visto en ese sentido, ¿no? el cómo, eh, desde el punto de vista de las personas ¿no? eh, normalmente hay un profesor o hay dos que son los que son eh, expertos de ese tema, conocidos pero luego hay un equipo en el backstage de un MOOC que se encargan de gestionar la plataforma, de, de controlar ¿no? como, como si fueran moderadores de los foros porque el, todo el ruido en realidad viene de los foros ¿no? si estamos hablando de un curso nada más con, con autoevaluaciones, ahí no hay ningún problema pero en el momento que ya incluya herramientas de comunicación o herramientas colaborativas y normalmente hay mucha gente detrás ¿no? Que, no, que no se ve preguntita Yo quería saber qué criterios nos dirías tú a la hora de seleccionar un curso por este tipo de plataforma, qué criterios teníamos que tener en cuenta para fiarnos, teniendo en cuenta lo del de tema de los certificados, las homologaciones, que no me ha quedado muy claro si en América eh, las universidades americanas están apostando por hacer un certificado, una homologación, en España con hacerlo desde una universidad nos acreditaría ¿sabéis? Sobre todo de cara al mercado de trabajo. O sea, uh -huh. Yo hago un, un curso eh, desde la plataforma esta, eh, de cara al mercado de trabajo, eso que me certifica o realmente, sobre todo por los criterios, de, por los, el valor de los contenidos, ¿no? Uh -huh. Porque también hemos hablado aquí, o sea, un experto que es, alguien que hace un blog se considera experto, ¿por qué? Porque, ¿Qué perfil tiene un experto? Años de experiencia, formación, o sea, ¿Qué criterio? ¿Un poquito? No sé, ¿qué más, así. Ahora mismo todo esto es que viene de la, de, la, de la formación informal o no oficial, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo también se está hablando mucho de eso porque es como decir algo que ha surgido y su valor viene de lo informal, del hecho de, de, de lo que da la propia red, ¿no? Eh, el cómo ahora se quiere hacer formal entonces ahí posiblemente habrá quienes sigan apostando por el modelo originario que es lo que está pasando un poco y habrá quienes por rentabilizar y demás, opten por la certificación yo creo que hay muchos perfiles de alumnos y, y depende un poco de tu caso, de tu necesidad ¿no? eh, en, el, en el caso por ejemplo español, lo de Miriada por tema de tiempo no lo he explicado muy bien, pero eh, lo que están consiguiendo ahora eh, o sea, perdón, lo que están intentando ahora es negociar con la, y ahí sí que, que yo he estado en reuniones y demás, yo lo puedo decir de primera mano eh, negociar con la universidad ...para que eh, las universidades certifiquen oficialmente, porque el certificado, la primera diapositiva que os ponía, si os fijáis, no venía el logotipo de la universidad, ¿vale? Era un certificado, pero no era un certificado oficial. Entonces, ahí está un poco la clave. Claro, la universidad eh, tiene que poner un poco la mano en el fuego y decir el curso que yo estoy haciendo tiene calidad... Eh, y, se, y tiene que haber una especie de contrato que es lo que el modelo al, al que está teniendo ahora Miriadax. no es decir yo como universidad eh, pongo este curso y garantizo que tiene una calidad y tú a cambio pues bueno me das la plataforma me da el apoyo técnico todo eso ¿no? eh, pero claro es que ahora mismo no es se que sabe hay, hay plataformas Flog ¿no? que cualquiera hace un curso lo pone a 5 euros uno hace un curso bueno y, y, y, y eso qué calidad tiene o sea ¿a mí qué me dice ¿Sabe? Hay muchas más iniciativas fuera de la universidad, o sea, y hay portales parecidos. No sé si por ejemplo conocéis Code Academy eh, para concursos de programación y demás, que no viene del ámbito universitario, sin embargo tiene mucho, vamos a decir prestigio, ¿no? O sea, los usuarios lo valoran muy bien. Eh, los portales son los metabuscadores, eh, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, ¿no? eh, Si tienes curiosidad y tal, ahí puedes buscar por área temática. Y, y lo bueno que tiene en el, en el que teníais que era, era en inglés, ahí, te, ahí aparte de que te indexa todas las plataformas eh, norteamericanas y demás, eh, lo bueno es que te incluye la valoración de los usuarios, ¿vale? Entonces, ahí tiene ya un criterio para ver, pues bueno, qué curso eh, puede estar, pues, más o menos bien. Hola, por aquí. Hola, María. Mira, muchas gracias Ajá. primero por tu ponencia. La verdad es que estoy muy interesada en el tema de los, de los cursos online y esto. Yo soy usuaria de, de los MOOCs. Eh, eh, lo que quería matizar es una cosa, porque a ver, yo soy alumna de la UNED y aparte he utilizado la, el, la plataforma UNEDcoma. Eh, la UNED tiene cursos MOOCs que se pueden realizar y que, y que se certifican y que te dan créditos de libre configuración de realidad, en la sí. universidad. Sí. Porque de hecho yo he hecho, por ejemplo, uno de marketing online para pymes. Y tengo mi, cre mi crédito y medio, pero bueno, eh, está certificado sí, por la, por la UNED, uh -huh. está está acreditado por la UNED. Luego lo que hago es convalidarlo y me lo convalidan la UNED y listo. O sea, que no es que no se certifiquen, hay algunos que no, otros que sí, que la UNED ya lo está haciendo. Entonces, es, es verdad. Eh, lo que pasa es que yo le respondía a ella más bien por la certificación profesional, no en el sentido sí, de currículum. Es verdad que en que, el que sentido se de currículum, existe. por ejemplo, si está certificado por uh -huh. la Uned, sí que te lo consideran luego como un currículum, uh -huh. como currículum, porque tú lo puedes poner de tantas horas, de tal. Es como más y, y, y yo creo que la gente mmm, abandona los cursos, pues bueno, aparte que se apunta masivamente, porque a ver lo que es. Compulsivamente. Sí, pero si por ejemplo saben que van a obtener una certificación. Vamos, van siguiendo los tiempos, van siguiendo. Ta y, y pa, porque quieren conseguir ese certificado. Y la UNED, la verdad, que lo está haciendo de esa manera. Entonces, uh -huh. es lo único conocía, que Conocía el caso, lo que pasa es que estoy hablando de tendencias generales, sí, sí. ¿no? Es verdad que, que ese caso se me había pasado por alto comentárselo a ella pero yo creo que ahí está un poco la, la, la posible rentabilidad ¿no? también de, de esto, lo que hablábamos al principio, ¿no? por supuesto, porque siempre va a haber alumnos que tengan esa necesidad de acreditar oficialmente y también va a estar el otro perfil de alumno. ¿no? Sí, el no, que... Otros, por ejemplo, yo los he hecho simplemente porque me interesaba el contenido y me daba igual que me certificaran o no. Luego no he pagado lo que había que pagar uh -huh. para que me dieran el certificado, porque pero a mí lo que me interesaba era saber cómo hacer eso, uh -huh. cómo programar en Android o cómo hacer algo así, pero no me, inter... me daba igual el certificado. Entonces, puedes pagar o no pagar. ...el certificado y ya está, pero tú has hecho el curso, te ha servido para ti para aprender tú... ...para aprender, sí, sí. esa es un poco la, la idea... Pues nada, gracias... ...gracias a ti... ...hola, muchas gracias por la, por la no, no, no, ponencia, nada. me resulta también muy interesante... Y hablan mucho, o sea, de lo que es la educación a partir de, de una universidad o plataformas de, de usuarios como, como programar en Android o algo así. Pero desde el punto de vista empresarial, de, no sé, que Adobe te quiera hacer un curso de este tipo para certificarte, no sé, Photoshop, ¿vale? Entiendo que a priori Adobe te quiera dar un curso y cobran una verdadera pasta por un curso certificado. ¿Hay alguien, desde el punto de vista empresarial, que está haciendo algo así? Aunque después te cobre el certificado, porque indudablemente una empresa está para generar dinero. Sí, sí hay, hay portales también. Eh, ahora mismo, no, no te voy a engañar, o sea, no tengo ninguno en mente, pero sí conozco y he visto varios casos de incluso el modelo, también muy parecido al... No sé si conocéis, por ejemplo, los típicos portales donde expertos se ofrecen, profesores se ofrecen ¿no? y, y, bueno, y van haciendo cursos y los van... O sea, pero a nivel individual. Vale, no, no no a nivel, nivel de empresarial, ni vale, alguien que conoce una herramienta sí. y se presta y, y tú llegas y como usuario compra ese curso, ¿no? pero yo digo ¿no? que digamos. te certifique, que al final, uh -huh. que te cueste la pasta que sea, porque se, supongo que será caro, que te certifique, no sé, Adobe, IBM, cualquiera de estas que uh -huh. en esa formación, sí, no sé si se hace. Sí, sí lo o... hay, sí lo hay. Lo que pasa es que ya te digo, no vale. tengo ahora mismo el nombre en la mente, pero sí que hay, y cada vez más, porque están viendo, o sea, algo que surgió en la universidad, eh, hay empresas que ya lo están, lo están utilizando, se están apropiando de eso, ¿no? Gracias. Nada. De todas maneras, en relación a lo que a lo que tú comentabas y un poco el trasfondo del debate, ¿no? porque al final, fijaos, si se consigue, pues como, como comentaba ella, ¿no? que toda la certificación se vaya un poco, eh, digamos, haciendo oficial y demás, esto al final en el fondo es una forma también de rentabilizar la formación online, ¿no? porque bueno, en fin, y, y las empresas claro, en ese sentido también estarán interesadas en, en apropiarse un poco del modelo. ¿no? La última pregunta la va a hacer la chica de Azul. Hola María, Hola. buenas tardes. Eh, también me ha parecido muy interesante y has empezado tu ponencia hablando de Dolor Rey, que me parece bastante pionera. Quería preguntarte por la iniciativa de ella, la valoración que tú tienes sobre la iniciativa del caparazón. Si nos podías comentar un poquito. Eh, o sea, mi valoración de, del caparazón, ¿no? del, pero de, de su blog, ¿no? Sí. Yo lo conozco, o sea, tampoco lo conozco en, en profundidad, ¿no? pero eh, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, o sea, Dolor Rey y sido eran muchas cosas, ¿no? Y de hecho, pues, eh, el día que subió esto, eh, vía Twitter y demás, eh, tuvo una visibilidad... O sea, eh, si yo cojo, si yo cojo y, y hago un curso en Stanford y cuelgo el certificado, lógicamente no me va a hacer caso a nadie, ¿no? Pero una persona como Dolor Reis, que también lleva ya muchos años en esto, en el tema, yo creo que sobre todo en el tema, eh, digamos, de, de la visión que puede tener de, de, la, de la web social y de las herramientas, o sea, desde un punto de vista mucho más social que, que, que no solamente técnico, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido de las pioneras, ¿no? En, en, propon, en proponer la apropiación de, de las herramientas más que el mero uso, ¿no? Y a mí me parece fenomenal lo que Dolor hace. Pero ya verás tú como el día que salgan los mocks a 79 céntimos, no los pensamos dos veces. Pues seguro. Somos así, a no ser que consigamos... No hace falta que aplaudéis. Bueno, vale. El aplauso en realidad es para ti, pero yo... Yo me aprovecho. Eh, bueno, señores, esto ha terminado hoy, pero nos prometieron una fiesta. Pues bien, quien, se, quien no se vaya a quedar en la fiesta, que salga por esa puerta. Quien sí vaya a venir a la fiesta, que salga por esa otra. ¿Vale? Antes de salir, un momentito, eh, tengo que deciros que la fiesta es posible gracias a Ibermena. Ibermena es una tienda que distribuye productos de los cuales vais a degustar en la fiesta y también tienen una tienda online, simplemente. Os recuerdo que mañana vamos a hacer una foto de 400 pitufos vestidos de azul.